Desde muy temprano, cientos de peregrinos de las diferentes colonias y comunidades se dieron cita en la parroquia de Santa María de Guadalupe para visitar a la Reina de México y Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, donde como ya es tradición, cada 12 de diciembre entonan con amor y alegría las mañanitas para agradecerle por los dones recibidos. La llegada de los creyentes al templo parroquial, ubicado en la cabecera municipal de Miskiawala, fue constante. Todo para participar en los festejos que se realizan este lunes 12 de diciembre por el 491 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores Ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. Morenita, buenos días, hoy te vengo a salvar. Todos los peregrinos acuden a la casa de la Morenita del Tepeyac en Mischiahuala con gran devoción, realizando peticiones diversas o agradeciéndole las bendiciones que reciben día a día dentro y fuera de sus hogares. Todo ello llevando entre sus brazos una imagen de la Virgen venerada por millones de creyentes de México y América Latina. Desde el cielo una mañana. Tras el milagro de la cuarta aparición de la Virgen el 12 de diciembre de 1531, el hecho se celebra desde entonces con gran devoción. La primera noticia que tenemos de un festejo oficial es de 1667 cuando por bula del Papa Clemente IX se instituye el 12 de diciembre como día de fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe. Para 1824 el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como fiesta nacional. En 1988 la celebración litúrgica de la Virgen fue elevada al rango de fiesta también en todas las diócesis de los Estados Unidos de América. Saludar. La nación despierta, la Virgen se apareció, con sus luminosos rayos, las tinieblas... Audir. viste el sol con sus rayos y el cielo con sus estrellas adornando tu recio manto reina de los mexicanos cielos y en la tierra resuenen so, a solo una voz viva nuestra morenita siempre nuestro Apenas llegó tu salud a mis oídos, el niño Santo de gozo mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. para mostrarnos ese gran amor de su hijo quiere que se le edifique una casa para honrar el nombre de Jesús hay una pequeña reseña que dice en el 2031 estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento Guadalupe. Los obispos sabemos bien que la experiencia de fe, del pueblo mexicano la consolidación e integración a la patria son realidades difíciles de comprender, si no se leen a la luz de la cercanía y de la maternidad de Santa María de Guadalupe. En María de Guadalupe los mexicanos se encuentran una madre amorosa, rostro materno de Cristina del amor de Dios por nosotros. Esta paz y esta vivencia de la fe que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron a Santa María de Guadalupe, una madre que les ayudó a superar sus enormes diferencias iniciales. Para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno, como Él y el Padre son uno. Santa María de Madruga en su diálogo con San Juan Diego y a través de él con Fray Juan de Zumárraga ofrece a la fe y a la patria nacientes una imagen, un lenguaje común que acercaba a las partes en conflicto, una verdad que vino a llenar la evasión y el desamparo de los indígenas, los hijos pequeños. Y una petición que poco a poco fue logrando que todos se involucraran en una tarea común, construir la casita de todos. De acuerdo al Mika poco, mucho quiero, mucho deseo que aquí se me levante mi casita sagrada, en donde les mostraré. Le enseñaré a ponerlo en manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. La oración. La nación se inicia a levantarse en el templo. La casita sagrada, como la expresaba el Papa Francisco, y se extingue al destruirse este. Como ya no había templos mexicanos allá, cesado el existir la nación mexicana. Ahora con ese templo que ella pide para su hijo, la nación va a resurgir. El templo es el lugar donde, se, donde ella mostrará a su hijo. Hubiera sido fácil pedirle a San Juan Diego que levantase el templo con la ayuda de sus hermanos indígenas sin embargo muy probablemente ese templo hubiera sido un monumento a la división y un signo de unidad es comprensible que los españoles no, la, no lo hubieran permitido aunque lo hubieran hecho habría resultado un lugar indígena no una casa para todas las gentes de esas tierras de igual forma como iniciativa realizada por los españoles, a los indígenas no les hubiera dado confianza, ni hubiera sido casa de todos. Los obispos mexicanos queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo una casita sagrada, como representa un elemento común de identidad de este pueblo, un signo de unidad, un espíritu de familiaridad. La casita sagrada es un lugar donde nadie se siente extraño. Un lugar de encuentro, convivencia, cercanía con los seres queridos. Un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúna la comunidad todos nos sintamos en casa esto no ocurre cuando no construimos la casita sagrada entre todos más de unos 63 año y con mucha facilidad se irá de casa los sobristas mexicanos queremos ser continuadores de esta tarea casita familiar y al mismo tiempo sagrada porque la proximidad se llena de la grandeza de lo importante Sabemos bien que donde Dios habita el hombre no puede acceder sin ser admitido y entra solamente quitándose las sandalias para confesar la propia insuficiencia. Y este habernos olvidado de quitar las sandalias para entrar no estará posiblemente en la raíz de la pérdida del sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales de la sabiduría acumulada a los largos de los siglos del respecto a la naturaleza son algunas ideas que nos presentan los obispos ese gran misterio en el que Dios nos invita siempre a encontrar ese camino verdadero esas palabras bellísimas que hemos escuchado en el cirácido yo soy la Madre. Soy como una vid fragante de hojas. Mis flores son producto de gloria y de riqueza. Soy la Madre del amor, del temor, del conocimiento, de la santa esperanza. En mí está toda gracia del camino y de la verdad. Toda esperanza de vida y de virtud. Es ese gran encuentro que la Virgen, nos señala para poder encaminar nuestra vida santamente al encuentro de Dios. Ese gran misterio en el que, así como la Virgen emprende ese camino a las montañas de Judía, para asistir a su prima Isabel, en las vísperas de su nacimiento de Juan Bautista también en las montañas de la Ciudad de México, vienen a nuestro encuentro, para mostrar ese gran amor, para ayudarnos a comprender esa unidad, para ser hermanos, para crecer en la verdad, en el Dios por quien se vive, para alimentar nuestra fe, para ser una familia al encuentro de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos ayude siempre a ser solidarios, a crecer en ese amor, en ese conocimiento de Dios, a encontrar esa paz, esa bendición. Que el Señor nos ayude siempre a contemplar ese misterio de redención en la figura de María por medio de su Hijo de una manera muy breve también algunas ideas de, del Evangelio. Dice, esta lectura evangélica se sitúa como una, un complemento del llamado Dicto de la comunión. Lucas va presentando en forma muy similar la anunciación del nacimiento del Hijo de Juan el Bautista y luego la anunciación del nacimiento de Jesús con más tarde... Presentarás el nacimiento de Juan y luego el de Jesús. De allí el nombre de Díctico. María había recibido como signo pruebas del nacimiento milagroso de Señor. lo que se había pedido se habían pedido sobre los santos de la alegría mesiánica después de la etapa de las promesas se inicia la de los cumplimientos se comienza la realización María es saludada con una serie de alabanzas que refleja en otros ejemplos del antiguo testamento dirigidas a mujeres por las que se había llegado la salvación a Israel pues pedirle mucho al Señor para que ese acontecimiento de fe nos ayude a crecer a descubrir esa imagen de la Virgen en nuestros hogares en nuestras familias, en nuestro mundo encontrar esa paz, esa bendición ese camino verdadero que el cuerpo y la sangre del Señor sea nuestra fuerza y nos ayude siempre a contemplar a María que viene a nuestro encuentro para poder unir nuestra comunidad, nuestro mundo, que nos ayude a descubrir exactamente el camino de la verdad. Dios presente en la historia, en el tiempo, que nos invita a descubrir. Continuamos con nuestra oración, se pone por pie.